gentuza! El código. Yes. Muy bien. Pues bienvenidas y bienvenidos. Aquí tenemos a Ivón Azcoitia. ¿Azcoitia se dice así? Azcoitia. Azcoitia. Experto en productividad <coughs> que nos hará sacar y aprovechar todo nuestro tiempo con eficacia y utilizar WordPress para ya te digo, para ponerlo a nuestro servicio. Así que fuerte aplauso para él. vamos Muy bien. Vale, a mí me gusta el rodeo. Así que la charla está preparada en plan, voy a ir hablando. Pero lo ideal sería que también participéis y aportéis si tenéis preguntas, ideas, sugerencias, ¿vale? Porque por eso es un taller, para que podáis hacer cosas. Si no, sería una charla donde solo hablo yo y, y nadie dice nada, ¿vale? Entonces, bueno, hablaremos un poco de lo que es automatizar, ¿vale? He utilizado la base de Automator AutomateWRP, que es un plugin que veremos ahora, que te permite automatizar en WordPress, pero bueno, la idea es que aprendáis sobre automatización. Sobre mí, pues soy Bonazcoitia, lo bueno es que por este nombre no hay mucha gente, lo malo es que nadie se acuerda de mí, así que pff, lo he comido por lo servido. Soy consultor y mentor de productividad, estoy al mando de productividad .pro. Por aquí me conocen, por trinchera WordPress vale, y también por trinchera Dev. Y en este caso, pues soy embajador de marca de, de Weglot. Y ahí tenéis mi Twitter, por si queréis mencionarme y seguirme. Muy bien, objetivo del taller. Aprender. Bien, ¿no? Bueno, objetivo. Es lo mínimo, ¿vale? Pero bueno, realmente sería entender las bases de la automatización, ¿vale? Simplemente que vosotros y vosotras seáis, digamos... Tengáis la capacidad de poder automatizar sin tener en cuenta qué herramienta estáis usando. ¿vale? De poder pensar por vosotros mismos y decir, vale, qué es lo que quiero conseguir, qué es lo que necesito para conseguirlo y empezar a hacer los planes. Así que vamos a ver la base de la automatización. Es muy sencillo. Por un lado es los gatillos. ¿A ¿Alguien no le suena qué son los gatillos? <risa> los, <pero no. risa> o los trigger. ¿En inglés? Disparadores. Disparadores, vale. Y las acciones. ¿Vale? Entonces, realmente es muy fácil. Es ¿eh? algo pasa y luego ocurren cosas. vale. Algo inicia, digamos, lo que sería el gatillo, el disparador, el trigger, comienza algo y luego pues todo lo que queramos hacer. ¿vale? Entonces, vamos a trabajar sobre esto. Para eso he preparado ejemplos y puede pasar muchas cosas. ¿Vale? Porque al final, cuando estás haciendo cosas en vivo, pues las cosas se rompen. ¿Vale? Entonces, en este caso vamos a utilizar Automator WGP. ¿Vale? Es un plugin de, de unos chicos de aquí de España, no sé si son de Murcia o Alicante o por ahí. Entonces, de Alicante, entonces, pues bueno, qué mejor que verlo con ellos. Lo que veremos aquí os va a servir para cualquier plugin de este tipo, para cualquier herramienta de este tipo. ¿Vale? Cada una de ellas funciona de otra forma, pero la base es la misma. ¿Y cuál es la base? Pues lo que acabamos de decir. Triggers y Actions, ¿Vale? esta es la base, hay unos gatillos, unos disparadores y hay unas acciones y en conjunto te hace una automatización, así que mejor he explicado que aquí, difícil. vale. Entonces, lo que necesitamos es unos Triggers, unos gatillos ¿vale? y Automation o Automator UWP nos da muchos gatillos dependiendo las herramientas que queremos usar. Y voy a aprovechar a este hombre para sacar la nota de las cosas que quiero decir, y que no nos dejemos ni una. Uh, mírame, mírame. Vale. No voy a enseñaros a instalar el plugin y todo eso porque se nos va a ir el tiempo. Es muy fácil. Vais al repositorio, la desinstalar, lo activáis y podéis empezar a funcionar. Algunos de los ejemplos que veremos quizás son de la versión Pro, pero no es lo importante. Lo importante es la teoría de gatillos y acciones, ¿vale? No es tan importante justo lo que vamos a usar o el ejemplo que vamos a ver. Entonces, he puesto por aquí uno, que es WooCommerce y MailPoet. ¿Quién de aquí usa WooCommerce? ¿Vale? ¿Y quién de aquí conoce MailPoet? Vale, MailPoet es eh, una herramienta para hacer email marketing que está integrado dentro de WordPress. Entonces, en vez de utilizar MailChimp, MailerLite o cualquiera de esas, utilizarías MailPoet. ¿Vale? Está integrado. Entonces... Algo que se me ha ocurrido es, después, si queréis, podemos hacer pruebas, por eso lo de Rodeo, me podéis dar sugerencias y lo probamos y lo intentamos, quizás se rompe, pero podemos ir trabajando entre todos. Se me ha ocurrido el hecho de, oye, ¿qué tal estaría que si alguien compra un producto le añada una lista de email? En este caso vamos a utilizar MailPoet, pero el punto final podría ser cualquiera. ¿vale? Entonces, como veréis aquí, tenemos los disparadores, los gatillos, los triggers, ¿vale? y en este caso hemos puesto WooCommerce, ¿vale? Por ahora vamos a ver los que ya están hechos, después haremos alguno a cero. Entonces, en este caso hemos puesto, cuando un usuario compra cualquier producto, ¿vale? aunque sea una vez, pero puede ser un producto cinco veces, vale. quiero que ocurran cosas. ¿Qué cosas quiero que ocurran? Las acciones. Quiero que ocurra esto de aquí. Entonces, si miramos aquí, podríamos configurar en AnyProduct o un producto que ya tengo creado, el número de veces, ¿Vale? y luego las acciones dependerá de la herramienta a la que queremos conectar. Entonces tenemos aquí, añadir usuario a la lista clientes que tengo creado en MailerLite, en MailPoet, que podría ser esta o cualquier otra lista. ¿Vale? ¿Cómo se ve bien esto? Pues si venimos a la web de Automator y venimos aquí a Addons, en este caso son Addons que ellos han creado, ¿vale? y aquí buscamos MailPoet, esto es lo que tendríais que mirar cuando vayáis a conectar algo. Triggers y acciones. Entonces vemos que MailPoet como tal no puede iniciar una automatización, en este caso concreto, vale, utilizando esta herramienta. Te dice que no tiene triggers, no hay disparadores, pero puedes hacer esto de aquí. Entonces, En este caso, la versión gratuita, podemos añadir un usuario a una lista o podríamos añadir el, a un suscriptor a una lista. ¿Vale? O quitar un usuario, quitar un suscriptor. ¿Vale? Estas son las, los, digamos, las acciones que nos permite. Pero si vamos a WooCommerce, veremos algo diferente. Entonces, aquí en Woo, veremos que tenemos muchas opciones. ¿Vale? Cuantas más opciones tenemos, mejor, más cosas podemos hacer. Entonces, aquí tenemos las acciones que llegan hasta aquí. Y después, en este caso, Automator, tiene, por ejemplo, Triggers Anónimos, en el sentido de, aquí te está diciendo un usuario que está logueado, compra un producto, un usuario que no está logueado, que no sabe quién es, es un anónimo, compra un producto. Entonces, podrías diferenciar en si sí, una persona ha comprado este producto, pero quiero saber si ya tenía una cuenta o no, porque si no tenía una cuenta, quizás le puedo enviar un email diciendo hey, hemos visto que no tienes una cuenta, ¿por qué no te creas una? Y te damos un descuento. O no, también puedes en WooCommerce hacer que se cree una cuenta directamente en la compra. ¿Vale? Ahí ya depende de las cosas que queréis hacer. Entonces aquí tenemos las secciones vale, y aquí vemos alguna cosa nueva que son filtros. ¿Vale? Entonces también nos permite usar filtros y también nos permite utilizar etiquetas vale. según, eh, por ejemplo, la dirección. Entonces depende de lo que estemos usando, podemos hacer unas cosas o podemos usar otras. En Zapier veréis que dicen... ¿Tenemos conexión con más de 2.000 aplicaciones? Realmente sería, imaginaos esta lista, pero con 2.000. ¿Vale? Esa es la base, con qué se integra, con qué tiene funcionalidades. Entonces, en este caso, esta es muy sencillita, es un usuario compra cualquier producto y le mete en una lista, algo sencillito. Y luego, en la parte derecha, tenemos diferentes configuraciones. No es tanto un taller sobre Automator per se, cómo funciona y cómo usarlo, ¿Vale? Seguramente en YouTube tenéis muchos vídeos, pero podemos configurar cómo funciona esta automatización. vale Para mí lo más clave en este caso es disparador y acciones. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Luego he creado otro ejemplo. Perdona, dale he visto que puede hacer que se active según las veces que... por usuario y todo. Sí, aquí... Claro, esto sería la parte de Automator, ¿vale? En el sentido que te dice cuántas veces voy a hacer esto por usuario. Por ejemplo, si me compra muchas veces un producto, pues a lo mejor le digo, lo meto en una lista diferente... Eso es. Claro, ten en cuenta que ahí, en este caso concreto tuyo, sería este uno de aquí. O sea, cuando un usuario compre este producto concreto que yo le he dicho cinco veces, entonces quiero que haga estas acciones. Esto es sí. cuántas veces se va a repetir esta... De, esta automatización. Una, en, si pone cero es infinito, ¿vale? Me refiero que ya ahí puedes jugar en el sentido de, vale, quiero que esto sea cuando compre cinco veces el mismo producto, pero que solo lo haga una vez. Entonces aquí le pondrías uno y en este cinco. Pero luego podrías entrar con filtros, podrías hacer más cosas, ¿vale? Pero, pero bueno, no quiero meterme en filtros y demás porque podríamos hacer solo un, un taller de automator, pero podrías hacer filtros. Luego, también todo esto es ir jugando, las opciones que te da Automator. Aquí tenemos unas opciones, quizás si utilizáis otro tipo de herramientas tienes otras, entonces también hay que ir jugando con ello. Vale, entonces, aquí me he hecho otra, que en este caso es... Venga, si alguien quiere decirlo, así no lo digo yo todo. ¿Qué ocurre aquí? ¿Alguien se anima? cuando alguien hace una reserva un rating de 5 le envía un email. No, no, no. tiene un cupón no, no, no, no, no, no, no. y se le envía no, no, no, un cupón. Vale, entonces esto es cuando un usuario hace una review de cualquier producto en este caso, pero podríamos escoger uno, con un rating igual o mayor a 5, en este caso solo ya está 5, ¿vale? Quiero que cree un cupón y le envíe un correo. Entonces no es solo a una persona que ha comprado el producto, porque igual lo ha comprado pero está descontento y no quieres ese cupón, vale, Entonces, en plan, no, no, cuando hago una review de 5, lo hago, o si haces, tú pones una estadística, ¿no? Y dices, no, si tú haces cinco reviews, me da igual el valor que tenga la review, quiero que pongas reviews, te llega un cupón, pues lo puedes automatizar, ¿vale? Entonces, en este caso, cuando venimos aquí a cupón, tenemos diferentes opciones, como os digo, todo esto que ocurre aquí, variará dependiendo lo que en este caso te dé Automator y lo que en este caso te dé eh, esta funcionalidad concreta de GU y cupones, ¿vale? Entonces, quizás a veces digáis, Joder, pero falta esta funcionalidad. Pues contactáis con Automator en este caso, oye, estaría guay tener esto, ¿vale? Por ejemplo, aquí estaría guay, que aquí pone, ¿cuándo expira? Pues he intentado decir cinco días, pero no he visto la variable para hacer cinco días. Pues igual eso sería una cosa que se haría guay hablar con ellos y decirle, oye, porque aquí solo he visto variables de datos, pero no he visto ninguna variable de fecha, como quizás el make y otro tipo de herramientas tenemos. Los próximos cinco días tendría un cupón de... Eso es, le dices, le dices quiero que tienes tu cupón que dura cinco días. Pero también tienes un add-on que te permite hacer un delay. O sea, tú le puedes decir, cuando esto ocurra, espera tres días y le envías el cupón o haces todo esto. Sí, pero el cupón no tiene caducidad. No, no tienen, pero me refiero en el sentido de que, eh, que hay dos tipos de delays, el hecho de, si algún día lo ponen, poner aquí cuánto tiempo dura, y el hecho del delay es otro addon en el sentido de, oye, quiero que tardes tantos días, quiero que le envíes el email, quiero comprobar si se ha usado el cupón, y si no lo ha usado, quiero que le envíes otro email, al de tres días, para esas, esas cosas, supongo que poco a poco pues, las irán metiendo. Entonces, en este caso, creamos un código, si no queremos que el código sea el mismo para todos, pues le he puesto gracias y que una variable de user login, esto es, va a usar el nombre usuario, vale y para sacar las variables, pues venimos aquí y nos da las diferentes variables. De serie va a tener unos, que sería lo que sería el WordPress, por decirlo de alguna forma, o la fecha y hora de ahora, pero luego, como sabe que estamos usando GU, nos da otras. vale y Como arriba, en el disparador, estamos usando este disparador concreto, también nos da datos sobre ese disparador, que luego en otros ejemplos lo veremos, ¿vale? ¿No se puede poner algo random, o algo random? No he visto para poner random, entonces, eh, por ahora te voy a decir que no, ¿vale? pero quizás en un futuro sí, pero no he visto así un, un número random. Entonces, bueno, le he puesto el user login. Luego aquí una descripción, en este caso le hemos hecho un 10%, un 10% y aquí vamos configurando el plugin que sería uh -huh. tipo U, ¿vale? y aquí le he puesto que solo se usa una vez, ¿Vale? Y aquí le he puesto que solo puede utilizar el email con el que ha hecho la compra. Y esta es otra variable. Estamos usando también el email, pero no es el login del usuario, sino del que ha hecho la compra, porque igual, yo qué sé, es un regalo o, o lo que sea. ¿no? Luego todo esto habría que valorar cómo, cómo lo hacemos. entonces Simplemente aquí lo que estamos haciendo es solo con este email puede hacer uso de este cupón. Y solo se puede utilizar una vez. pero todo esto se puede repetir tantas veces como compre. ¿Vale? Pero ese cupón solo vale una vez y también podrías configurarle, no puedes eh, juntarlo con, con otros cupones. Pero bueno, eso ya sería tipo eh, configuraciones de WooCommerce. Entonces, tenemos este y luego le enviamos un correo. No he visto la opción de enviar un correo a través de MailPoet. Como habéis visto las cuatro opciones que teníamos, pues no lo había. Quizás con MailChimp o cualquier otro lo tienen. O quizás en un futuro lo añaden. ¿Vale? Entonces en este caso no lo he visto. Pero podemos utilizar el envío de email de WordPress. ¿Vale? No vamos a ponerlo tan bonito con nuestra plantilla, pero bueno. ¿Qué es lo que he hecho? Le he puesto lo de gracias y he usado otra vez la misma variable y ya pues, pues es dinámico. ¿Vale? Si venimos aquí, tenemos las diferentes opciones. Y si ves aquí, mientras que aquí tenemos el user reviews, que es el disparador, no tenemos el cupón. Por eso la variable no me sirve. Porque por mucho que arriba ponga las letras o lo que sea, aquí no puedo recuperarlo. No tengo opción de coger ese que se ha creado en el cupón, porque aquí no está, ¿vale? Quizás en un futuro sí, por ahora no lo tenemos. Entonces, pues esto es otro ejemplo. Hay muchos, ¿vale? Y a veces, pues tenemos ejemplos con problemas. ¿vale? Entonces, vamos a ir con otro ejemplo, que es el de Clientaco. Tenemos a Clientín y Clientaco. Dos personajes muy buenos, ¿vale? Entonces, en este caso, tenemos un ejemplo con GAMIPRESS. Porque David me ha dicho, ¿estaría bien tener un ejemplo con GAMIPRESS? He dicho, bueno, vamos a poner un ejemplo con GAMIPRESS. Llego caso a mi, a mi gente. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? No me voy a poner a explicar GAMIPRESS a fondo, pero a grandes rasgos es una forma de hacer gamificación. Entonces, dentro de GAMIPRESS, nos ofrece diferentes opciones, como por ejemplo tipos de puntos, podríamos tener puntuajes diferentes. Como la de o algo así. Eso es. Y luego podemos hacer tipos de rangos. Entonces, tipos de puntos pueden ser clientes o usuarios o miembros, o, o incluso dos o tres en la misma web, da igual. Y luego tipos de rango para cada uno de esos puntos. Entonces, dentro de clientes, pues he creado clientín, que sería el pequeño, y clientaco, que sería el grande. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que he dicho? Oye, mira. Un usuario, ¿vale?, se convierte, o sea, un usuario de los tipos de puntos puntacos, ¿vale? Cuando tenga más de 10 puntos, igual o más de 10 puntos, esto se dispara, ¿vale? Porque al final, lo que puedes hacer, que es? Cuando alguien compre un producto o cuando alguien haga no sé qué, no sé cuántos en la web, dale un punto, 5, 10, y eso va sumando. Y este está aquí escuchando y cuando llega a 10 o más, dice, disparo. ¿Vale? Entonces, este comienza y llega a las acciones. ¿En este caso qué es? Oye, mira, quiero que le pongas el rango de clientaco. ¿Vale? Que pase clientín a clientaco. Aquí podríamos también poner filtros, que primero compruebe si ya es clientaco o no lo es. ¿Vale? Para no enviarle otra vez los mismos mensajes. Y luego quiero que crees un cupón y que lo envíes por email. ¿Vale? ¿Por qué está hecho así? Porque por ahora no he visto la opción de disparar otro, eh, otra automatización. Entonces, quizás esto, para el bueno de Santi, diría, vamos a hacer una programación orientada a objetos con automatización, que podéis ver la charla de la en Zaragoza. Pues entonces diría, estos dos de aquí, nos metemos una automatización aparte y podemos utilizarla por diferentes automatizaciones. Como no hay esa opción, pues lo hacemos así. ¿Te has visto bueno? Correcto. Me ¿Has visto? También escucho esas charlas. Y aquí pues lo mismo. En este caso he puesto clientaco por delante y ya está. ¿Vale? Esto es lo mismo. Vale, preguntas hasta ahora. Yo tengo una, pero no sé si lo vas a decir más adelante o no. Yo tampoco me quiero levantar. Porque dijo e ahí que ha puesto antes adaptar custom Fields ¿no? Y tampoco me he levantar eso. Hemos <risa> tenido problemas con Atlas Custom Fields. <risa> pero veremos los problemas. Bueno, la pregunta simplemente es que si esto permite campo dinámico por condicional. O sea, es decir, yo le meto la variable y según eso yo lanzo un correo a según la variable. Pues eso luego lo miramos. ¿Lo miramos luego? Por ahora te voy a decir, no sé. Luego lo miramos, ¿vale? Que es lo bonito del rodeo? Que puede salir bien o mal. Vale, entonces he crea uno con ACF. Vale, este es un ejemplo de algo que quiero hacer yo en uno de mis proyectos y aquí lo he hecho en versión muy reducida, ¿vale? Y he dicho, joder, pues si esto lo puedo hacer con Automator, no tengo por qué hacerlo a mano con los hooks y, y, y demás. Entonces... Por ponerse en contexto, yo en mi proyecto digo, vale, tengo unas plantillas de emails que la gente puede copiar y utilizar y lo que quiero es que la firma sea, eh, digamos, ya creada para todos los emails. Ellos lo crean en sus ajustes y así ya le aparece en el email y lo copian todo junto, ¿vale? Y digo, estaría guay que tenga la zona de ajustes a ajustes, Advan Fields y estaría guay que, a, que me mande el dato a Airtable, al usuario que tengo en Airtable ya con sus datos y que marque un check para yo saber cuántos usuarios están utilizando dicha funcionalidad y ver si merece la pena o no invertir más tiempo en hacerlo. ¿Vale? Entonces, quiero eso que sea automático, no ir revisando las firmas a ver si alguien lo está usando o no. De hecho, vamos a probar con esto. Entonces, ah, de hecho, que Si tenemos tiempo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a probar este de aquí. Me lo voy a jugar, ¿eh? pero bueno. Vamos a, jugar, a probar este aquí, ¿vale? Tenemos los productos y queremos que cuando alguien haga una review de 5 más, ¿vale? Le cree un cupón y se lo mande. ¿Nos la jugamos? ¿Creéis que va a funcionar? Vale, hemos venido a jugar. Bueno, bueno eh. ya le pongo 5, 5 estrellas y me la juego. El vale, le vamos a enviar. Vale, aquí había puesto muy bueno, porque soy muy bueno, y aquí le hemos puesto el Loren Ibsen. Entonces, en este caso, estoy utilizando local, así que, si vemos aquí, pone que ha salido un email, que pone aprovecha el descuento al 10%. ¿vale? Muchas gracias por tu confianza, queremos darte tal, cupón, gracias, y el usuario. Y ahora en cupón, ahora va a decir la nos lo podemos jugar, pero. Pero igual ya estaba creado de antes. No he revisado de borrarlo. Mira, lo ha creado dos veces. ¿Vale? Entonces podemos también hacer un filtro. Quizás no sé si no lo he probado, pero igual, ¿qué podríamos hacer aquí? ¿Vale? Esto es lo que quiero que saquéis, lo de pensar. Voy a ver si en Automator WP en este caso me permite hacer un filtro para buscar si dicho cupón ya existe y si ya existe no volver a crearlo. No volver a crearlo y encima no enviarlo porque ya lo habíamos enviado. Como un solo sí, me refiero que si ya existe, lo haya usado o no, no se lo voy a enviar. O sí, podremos mirar más adelante si lo ha usado o no y si no lo ha usado... Me refiero que lo que quiero es que penséis de, joder, pues ahora me lo ha creado dos veces. ¿Qué puedo hacer con esto? Oh, vamos a ver un filtro, vamos a ver otras opciones, ¿vale? Entonces, ha funcionado la automatización, ¿vale? Si veis no hemos hecho nada, la persona ha puesto cinco estrellas y ha funcionado. ¿Qué otra cosa se podría probar? Poner una puntuación de cuatro y poner un 4, y ver qué pasa, si lo envía o no. Ah, ah, yo quiero confiar en los desarrolladores y que no lo va a enviar. Con este te podría ahorrar... El vale, el de... si veis, le di a recargar y no hay email, o sea, no se ha enviado el email. Digo, en este plan... Espera, ponte el micro, que luego la gente no escucha en casa. Sí, tío eso, no. Luego mi madre está viendo el vídeo claro, y dice, no escucho no lo que, que dicen. Hablas solo. ¿Por qué hablas Porque habla solo. solo. Me está, loco. está respondiendo <ríe> oh, a gente, pasa, pero yo no veo a nadie allí. Ahora no me sale la pregunta Ya me he desconcentrado Cosas de madre, ya sabes Sí, sí, sí, totalmente No, que quiero decir que hay los típicos plugins de que, que recuerda a los usuarios tonto para allá, eh, Que recuerda a los usuarios que hagan una reseña Entonces ese te lo podrías quitar con esto Eso es Puedes hacer un delay de tres días o 4 días ¿no? Y realmente. mandar un correo Hazme un de este y si me lo haces Incluso lo puedes... Y las con el tema, si me lo haces, te hago un cupón. Eso es. Sí, sí, sí. Había un delay. le haces un delay. No tengo aquí el, el addon puesto, pero le pones el delay, subes este a la parte de arriba, que en este caso está aquí abajo, ¿vale? pero lo subes arriba, que los puedes mover, le pones delay de tres días, y primero le envías un correo si quieres, en el sentido de, puedes no generar cupón, en el sentido de le envías un correo, y entonces se inicia la otra automatización, que es la que envía el cupón. Por no crear el cupón cuando no sabes si lo va a usar o no. Vale. Porque solo las envía un email. Sí, sí, Se le ha dado automatización. Una sí. Recordatorio de y otra. El... Eso es. Todo esto también es muy importante que tengáis bien documentado qué automatizaciones tenéis, qué hace cada cosa, porque luego se empieza a hacer un jaleo elegante. ¿Vale? Y si usáis diferentes herramientas que tengáis en cada una de ellas, que hay? Vale. Entonces, por ahora funciona. Porque si veis, no ha mandado el otro correo. Cuando hemos puesto una valoración de 4, no lo ha mandado. Pero podríamos hacer. Si tiene una valoración de menos de tal, enviarle un email diciendo, oye, ¿cómo podemos hacerlo? Tal, te damos un descuento por las molestias. O Sabes que al final todo depende del marketing, cómo queréis hacerlo. ¿vale? Pero aquí tenéis opciones. Eso también tiene razón, en el sentido de que si aquí están ocurriendo cosas y vuestro hosting no lo tenéis a tope de Power, pues se puede bloquear. Pero bueno, como ha dicho... ¿Quién era? Ah, se me ha ido el nombre. El chico que ha dado la última charla ahí arriba, que ha dicho el hosting tiene que ser capaz de sostener vuestra web. Pues es importante. Vale, entonces, aquí tengo otra, que es la que os he explicado antes. ¿vale? Tenemos ACF, que ACF lo que te permite es crear campos personalizados, vale, de forma sencilla. Entonces, puedes crear campos personalizados para artículos, para las páginas, para otro tipo de cosas para categorías, para lo que queráis. Entonces, en este caso he dicho, oye, yo quiero que mis usuarios tengan un campo personalizado de firma, ¿vale? Y entonces, ese campo está creado en ACF. Esto no va sobre ACF, ¿vale? Tenéis un curso gratuito en YouTube de Trinchera WordPress, pues lo podéis ir a ver. Aquí, caso, hemos puesto firma. ¿Y dónde está? En usuarios, ¿vale? Eso es lo único que hace. Entonces, yo lo que quiero es, cuando el campo de firma se actualiza cualquier valor, una vez, imaginaos esto es lo mismo, cuando lo actualice cuatro veces, le envío un mensaje y le digo, oye, ¿tienes algún problema con tu firma? ¿Quieres que te ayudemos a crear una firma que venda? Yo que sé, si ofreces ese servicio, pues puede ser interesante. Entonces, en este caso, no es el caso. Entonces, cada vez que lo actualice, quiero que envíes los datos a AirTable, vale porque ya sí veo todas las firmas y puedo hacer cosas. Es simplemente un ejemplo. vale Entonces, ya estamos conectando otra herramienta. Y es una herramienta externa. Entonces, hasta ahora hemos trabajado con plugins que ya estaban instalados dentro de nuestro WordPress, pero también nos permite conectarnos con herramientas externas. Y esto lo hace mediante webhooks. Esto es: esto es una URL al que tú le mandas información y pasan cosas. Entonces, en este caso, Airtable tiene un API al que si tú le mandas información, pasan cosas. Entonces, en este caso concreto, no pasan cosas. No funciona. ¿vale? Yo no he conseguido hacerlo funcionar. Incluso estuvimos con los de GIF y no hacíamos que eso funcionase. Entonces, no voy a meter aquí porque sería como decir código, ¿vale? Pero bueno, metemos los datos que nos pide y ponemos usuario, el login del usuario que es la variable que yo quiero usar para luego en AirTable saber quién es quién, ¿vale? Y tenemos la firma con el valor de la firma que si veis en este caso lo está cogiendo de lo que sería esa parte de arriba, ese disparador firma, ¿vale? Y, en este caso, que os decía que tenéis diferentes opciones, nos da toda esta información ¿vale? de ese disparador. Lo único que quiero, en este caso, es el valor. ¿Vale? Esto tenedlo en cuenta, porque luego, cuando estéis automatizando cosas, veréis que, de repente, uno de los pasos te da 200.000 opciones o resultados. Y dices, no, no, yo en este caso quiero el valor, quiero saber qué es lo que ha escrito. ¿Vale? Entonces, aquí lo tenemos. Pero, si veis, podríamos coger también datos de lo que sería WordPress vale, y aprovecharlos y hacer otras cosas. En este caso queremos el valor. Y esto, teóricamente, cuando tú esto se lanza, vamos aquí a usuarios, vamos a, al perfil. Probablemente esto lo tendríais vosotros en el frontend, en unos ajustes para el usuario final y que lo haga el frontend. Nosotros lo hacemos hasta aquí y aquí ponemos firma desde a Aertebol. Le damos aquí a actualizar perfil. Venimos aquí. Vale. Aquí pone 18, para que veáis las pruebas que he hecho para intentar que esto funcione. Ahora pone 19. Pinta bien. Pinta bien. Pintaba bien. Que igual ahora de repente funciona, pero... Entonces aquí vemos el log. Vemos que a las 18-16 se ha enviado data a Airtable. Pinta bien. Pero Airtable me dice que nanay, que esto no está bien. Vale, esto es un error de programación, vale esto no tendríais por qué saberlo, pero es algo que os vais a encontrar. Estáis trabajando con no-code, pero debajo hay código. Mm. <risa> y cuando no funciona, el mayor problema que es, que no puedes editar el código. Entonces, estuvimos haciendo pruebas porque digo, estuve con los de JIT ahí, pero uf, esto tiene que funcionar. ¿Cómo vamos a hacer que esto funcione? Entonces, estuve haciendo pruebas con los de JIT y dije, vamos a utilizar Postman, que es una herramienta de desarrollo, para ver qué pasa. Entonces, cuando yo en el, en, el, en el cuerpo, que esto que estáis viendo ahora, sé que es código, pero cuando hagamos unos ejemplos que vamos a hacer en Make, veréis que esto es importante. Aquí tenemos usuario, el admin, la firma, lo que está puesto. Esto es un ejemplo, esto está puesto a mano, no está conectado con el Wordpress. Cuando yo le quito esto, ¿qué va a pasar? Que me da el mismo error que el otro. Mientras que si yo le pongo eso, me dice que todo correcto, me gusta mucho, te he creado el registro inactivo, todo funciona muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sacamos aquí? Que en este caso concreto, como está construido este objeto dentro de lo que es la programación, no está metiendo estos dos campos, estos dos datos, dentro de un objeto fields. Entonces ahí es cuando dices, joder, ¿y ahora qué hago? Porque claro, no puedes hacer nada. Exacto, puedes mandar un ticket, pero hasta que no lo solucionen, si lo solucionan, pues no puedes hacer nada. Y tu automatización no funciona. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que haríais? Y los que sabéis mucho, mucho, mucho, por favor, no digáis nada. Sí. Intentad que... De... ¿Dónde? En este caso, estamos utilizando un addon que te genera automáticamente Automator, pero que está usando por debajo Webhook, vale? que en este caso te está poniendo el logo este, pero realmente si utilizáis solo Webhook, lo que es el addon de Webhook, es exactamente la misma información. Porque lo probé y dije, vamos a utilizar Webhook directamente, es lo mismo. Vale, solo cambia el, el logo. Vale, dicen, oye, mira, has instalado el ladón de webhook, te decimos que puedes utilizar el webhook o esta funcionalidad con este, este, este, este y este. ¿Vale? Simplemente hace eso. Entonces, realmente tenemos que enviar información a Airtable, porque es lo que toca, es lo que tenemos que hacer, y no podemos hacerlo de esta forma. ¿Qué haríais? Esto es lo que quiero que penséis y Yo, yo es que le metería mano al código. <risa> <risa> Intentaré arreglarlo y si puedo, pues, o sea, arreglarlo, llevarme lo que sea el function, si puedo o arreglarlo de alguna code? manera o sea, y reportar ¿tiene el, el, no, el no, pero uno, el, uno bueno. que luego la gente no escucha. El error está en la parte de integración de WordPress, no de la parte no code, ¿no? O sea, el WordPress no manda bien el objeto, no, no manda con el fills. Pero tienes que tener en cuenta una cosa. ¿Es WordPress o es el plugin que estás utilizando para hacer eso? Bueno, el plugin, pero que sigue siendo código PHP. O Javascript, con React. O Javascript, pero sigue siendo código en el lado servidor al cual tengo acceso. Sí. O sea, que yo arreglaría, yo arreglo, yo me metería a esas entrañas. También. Yo creo que tenemos el 90% diciendo que qué no. dicen, desmontar el plugin, ¿cómo se hace eso? API. ¿Y no puedes usar un intermedio, un intermedio? ¿Y qué sería el intermedio? Pues no sé, como tienes ahí automatización para dar y regalar, pues usar otro filtro o mandarlo a otro sitio para que ese sitio se lo manda a otro. ¿Un filtro que un sí. de, de, de sí. o de... No, eso, el filtro, utilizar un filtro que, incluye, que incluya la salida dentro de un array. Jeep, eso está muy bien en, en, en código. Pero yo aquí, como le hago el filtro y cojo ese dato del filtro y se lo meto para Airtable? <tose> <tose> no ¿no? con ya, pero igual no tiene la automatización que tú necesitas de cuando ocurra esto, hace esto. Simplemente tiene un código y, y <tose> ya está. A ver, no tengo esto aquí abierto los dos por casualidad, <risa> <risa> ¿vale? Y por eso tengo un ACPRTable 2 que envía data a make. ¿Vale? Entonces, en este caso hemos visto que en este caso concreto no funciona o la... Vale, dale al micro para que aporta, aporta. No hay una única solución. ¿Puede generar un webhook eso personalizado? Que tú puedas darle un JSON y lo puedas construir. Es que no he visto forma de añadir un JSON como tal. No he visto una forma de da añadirle datos. Esa es la que estaba pensando. Que o sea, una mezcla. Ten en cuenta que solo tienes esta opción. Te dice añadir par, pero no, no veo... Sí, un. no digo que tenga un addon que sea... No he visto. No lo he visto. O sea, el addon de webhook como eso tal sí. es esto, sí, pero sí. lo cambia el logo. Vale. vale. Te da ¿Es ¿Este forma? solo te pone form o JSON. O sea, no, ah, no te hace. Bueno, puede ser también Hemos probado los dos. y probado los dos. Sí, bueno, sí. No, pero Jason tenía buena pinta. <risa> sí, sí, el JSON tiene buena pinta. El JSON tiene buena pinta. Jason. Y él te genera también el content type JSON y demás. O sea, la parte de programación lo hace bien. Pero justo ahí no funciona. Vale, entonces, en este caso no ha funcionado esto. Pero ya sabemos lo que queremos. Tenemos que, cuando ocurra esto, quiero que ocurra esto otro. Pero Automator en este caso solo era un medio. Pero no era lo que queríamos conseguir, entonces, tenemos que buscar otros medios. vale Entonces, en este caso, ¿qué es lo que podemos hacer? Coño, el webhook ya lo tenemos. Lo que no está funcionando es con Airtable. Pero quizás con otras cosas funcionen. Entonces, en vez de enviarlo directamente a Airtable, vamos a probar a enviarlo a otro sitio y que sea ese que lo envía a En este caso es una tontería de ejemplo, pero quizás os salva muchas horas. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues nos vamos a Make, montamos un webhook, que es una URL que está ahí esperando. Esa URL es la que añadimos... Ahora va, eh. Esa URL es la que añadimos aquí. Y si veis, el logo ha cambiado, pero los datos son exactamente los mismos yo tengo una pregunta ahí. Vale, espera. El micro, el micro. micro, que Claro. Hola. Uh, uh. ¿Me escucha? No, no, tranquilo. Es para la grabación. Ah, vale. Es para hacer un poco el... No, es para la grabación. <risa> que... <risa> <risa> que digo yo, vamos a ver. El tema del plugin, ¿vale? Eh, si yo meto un webhook directamente a Make, entonces, ¿para qué me sirve a mí este plugin? Si directamente yo puedo cargar la webhook sin meter plugin de... De automático ninguna. Porque este te hace la, el disparador. Bueno, pero el disparador también lo puedo hacer. De claro, pero ya puedes usar código, claro. Claro, no, no, que no. si o, quieres código... Bueno, o no código, o no sé, un no, formulario cualquiera. Cómo, ¿Cómo metes este disparador sin código? Yo, yo, por ejemplo, eso, pues no sé. Utilizando un maquetador, cualquiera te mete un webhook. Elementor, Bricks, eh, yo qué no sé, que te lo meten de mente mis formas. Claro, pero ten en cuenta una cosa, ¿vale? Cuando tú empiezas a meter la automatización en un builder... Como cambies el Builder, se te van todas las automatizaciones. Ahí sí, llevas razón. Todo. Entonces, salvo que esa automatización tenga que ver justo con ese Builder, con esa cosa concreta, te diría, adelante. Pero yo te diría que lo separes. Vale, vale. Lo mismo que el hecho de, joder, pues si puedo separar las automatizaciones del WordPress y me hago con un Make, pues si un día cambio WordPress o lo que sea, pues igual me lo estoy inventando, ¿eh? no tengo ni idea. Pero tened en cuenta siempre que hay muchas más opciones. O sea, o sea, no sé, según estoy viendo, el automator este es únicamente para lo que es tema de salida, pero después de entrada no, en entrada datos, de entrada de datos no, ¿no? Por ejemplo, no sé, carga en un Google Sheet, eh, 200 filas y quiero que me las vaya cargando directamente a un WordPress, eso no lo hace esto. Tendría que mirar, no, no te sé decir, pero habría que mirar si este tiene un webhook para recibir datos. Claro, se va a decir. Vale. Y que sea, en ese caso, sería esa herramienta el que envía datos a otro webhook, que sería tu WordPress. Pero... Teóricamente se podría hacer porque tienes una restapi, entonces ah, vale. si el addon lo crean, tendría que ser posible. ¿Vale? Uh -huh. vale. Pero, lo dicho, hay veces que podemos utilizar estas herramientas y otras veces no. ¿Vale? Entonces, yo tengo en mi plataforma, y tengo hecho con código también, porque make o lo que sea, en ese caso concreto no me funcionaba o no me servía. Uh -huh. vale. Entonces, si veis, esto es el mismo. En este caso, no le hemos puesto abajo la autorización, ¿Por qué? Porque no estamos conectando con Airtable, que necesita de seguridad. Estamos enviando simplemente datos a Make, que estaría bien también tener seguridad si queréis y eso por si acaso, pero en este caso va limpio. Entonces, aquí tenemos el webhook que está ahí escuchando y aquí vemos ya algunos pasos más, ¿vale? Estos pasos lo que nos va a permitir es que no se repitan los registros, ¿vale? Lo mismo que hemos dicho antes, que el cupón se ha creado dos veces, pues también queremos evitar que se duplique el registro, porque como estamos usando el nombre usuario, en este caso IrTable, como no es la ID de ese registro, te puede crear 200 diferentes, porque simplemente para él es un texto. ¿vale? Pero no tenemos la ID de esa línea cuando la estamos creando porque no existe. Entonces, por eso estamos usando lo que es el campo de nombre usuario. ¿vale? entonces En nuestro IrTable tenemos este que hemos enviado antes con Postman, que ha funcionado bien. Vamos a eliminar. ¿vale? Y entonces tenemos usuario y firma. Es muy básico esto. ¿eh? Entonces aquí tenemos, oye, mira, better table. Lo primero, esto de aquí, ¿qué es? en Las dos partes que hemos visto que eran... El disparador, ¿vale? Y todo lo que ocurre ahí para la derecha son acciones. ¿Vale? Lo mismo que en Automator hemos visto de arriba abajo, disparador y abajo pasan cosas, pues aquí es hacia la derecha. ¿Vale? Entonces, ¿por qué hacemos esta búsqueda? ¿Alguien? Bueno, hacemos esta búsqueda para no repetir. ¿vale? Lo que está diciendo es, claro, tened en cuenta que volvemos con límites. ¿vale? ¿Por qué lo hacemos de esta forma? Lo que quiero que entendáis es por los porqués, no tanto la herramienta. ¿Por qué lo hacemos de esta forma, buscar los, los registros que hay en, en este caso en Airtable? Pero como os he dicho, del WordPress nos viene el usuario y nos viene la firma, el contenido. ¿vale? Pero en Airtable no busca de esa forma. O sea, no puedes decirle, si venimos aquí a Airtable, cógeme un registro. Porque si veis dice, necesito la ID. Necesito la ID de esa fila concreta para poder traértela. No lo tenemos, entonces tenemos que hacer el juego de no tenemos la ID, pero lo que podemos es, me traigo todo y luego filtro. ¿Vale? Eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, estamos trayendo todos los datos y luego hace un router. Si existe dicho dato, que veremos ahora el filtro, lo actualizas. Si no existe, lo creas. Teóricamente, cuando repitamos esta acción, no lo creará, simplemente lo actualizará ¿vale? y evitaremos que haya dos admin ahí. ¿Cuáles son los filtros? Como veis, este filtro aquí, una etiqueta, una condición. La ID de lo que ha buscado existe. Eso quiere decir que ese registro existe. Si venimos aquí, podemos añadir filtros y empezamos con lo mismo. Lo que sea, da igual cual, perfil de usuario, x, vale es igual a lo que sea. Entonces, como veis, los filtros son iguales en todos lados. Tendréis unas opciones, tendréis otras, dependiendo con lo que estéis jugando, pero la base es la misma. vale Estamos haciendo lo mismo por de una forma en los dos. Entonces, aquí le hemos dicho, búscame, pero quiero que me busques en la columna de usuarios, el mismo que el usuario que te estoy enviando desde el WordPress. ¿Vale? Y solo quiero que me traigas ese. El dato viene por aquí, pasa por aquí arriba y dice, oye, ¿este dato existe? Sí, pues me lo actualizas. ¿Qué me actualizas? Esto es lo que os decía antes, usuario admin firma esto, usuario firma. ¿Vale? Nosotros aquí lo estamos viendo sin código, pero el código está ahí detrás, o sea, la lógica sigue igual. Entonces, estamos diciendo, actualízame el usuario, podríamos incluso no poner esto de usuario, dejarlo vacío, solo que entonces lo dejaría vacío, vale, entonces lo ponemos, será el mismo, pero luego abajo me pones la firma. Y en este filtro, si la ID no existe, me lo creas con lo mismo. Entonces, como veis, lo mismo es. Probamos, ¿qué creéis que va a pasar? Igual no, quién sabe. Con estas cosas vamos a quitar el filtro que luego la liamos. Vale. Entonces, ahora va a mandar unos datos a este webhook de tipo JSON con usuario este y la firma esta. Le enviamos el test, venimos aquí y lo tenemos aquí. vale Y ya ahora le damos a... Send test, no me ha creado otro, no me ha creado otro admin. Lo crearía sin ningún problema, ¿por qué? Porque esto es tipo texto, no es nada, o sea, le da igual crear lo mismo ocho veces, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Si vemos aquí pone guardar y activar y le damos y no hace nada. Otro problema, no sé por qué no guarda y activa, no funciona. <risa> entonces, no... entonces no sé si es mi Wordpress o qué es, ¿vale? Un programador ha dicho, ¿has mirado la consola? Pero, claro. Sí, he probado a salir, entrar, hacer... Sí, sí. Sí, todo. Pero... No, pero BlurJS... No, no es, no es problema. Yo creo que... Ah, vale, igual. No, no es problema. Blur js daría problemas ahora porque guarda, es el de Blur.rar. Dale un tío guardar Sí, pero no sé. Sí. Y ahora dale a guardar, tío. Yo creo que si algún condicionante rompe el Blur, será para, para Blu desactivar he el botón y... oh, sí, sí, de hecho. No. Entonces. Pues te vas a la base de datos y lo cambias por Inactive por Active y funciona. <risa> por culo. Active. A la mierda. Entonces, esta inactiva de aquí, pues yo quiero que funcione y ya funciona. Ahí ya está. ya Bueno, a ver, tenemos un problema, queremos solucionarlo, pues por la vía judicial o la que sea. Y, y, y esto también me ha pasado que había creado este clientaco. Y como este no funcionaba, luego he creado este y estaban eh, mezclados. Y mi TOC no me lo permitía. Así que me he ido a la base de datos y he empezado a cambiar las IDs, porque está ordenado por ID. Pero luego todos estos registros ya no funcionaban porque estaban asociados a la ID y ha sido un solo por el TOC, por tenerlo ordenado. Pero bueno. Bueno, esto ya funciona. Entonces, teóricamente, si vamos al perfil. Yo espero que sí. Pero nunca sabes. Actualizamos. Y ya aparece, se ha puesto en verde en un momento, pero ya pone make. Airtable ya ha funcionado sin ningún problema. Entonces, esto ya, cada vez que cambies esto, pues funciona. Teóricamente. Y ya pone el 2 s ahí. Vale, entonces. En este caso, lo que quería enseñaros es: tenemos un problema con este addon esta herramienta concreta que estamos usando, me da igual que sea Make, que Automator, que cual sea, ¿vale? Y hemos conseguido hacerlo por la otra parte. ¿Por qué? Porque teníamos claro lo que queríamos. Sabíamos cuál era el gatillo, sabíamos qué es lo que queríamos conseguir, solo que teníamos que buscar el medio para hacerlo. Podemos usar código, podemos no usar código, podemos hacer mil virguerías más, ¿vale? Entonces, eso ya depende de, de cada cosa. Teóricamente, este tipo de herramientas son para no usar código. Entonces, estaba pensando ahora con lo de Blur y quizás el problema del Blur es mío. ¿Por qué? ¿El Porque, lo voy a poner aquí, yo está usando uno, no es, este no es el caso concreto, ¿eh? pero para enviárselo a Airtable, los había dicho el de seguridad, la autorización, había que ponerla. Entonces, claro, yo había puesto aquí al VRR y el nombre o que sea de, de seguridad. Y yo no quería que lo vierais. Entonces, hay una herramienta que es Blur, oh, que yeah. haces así yeah. y ya no sabe Entonces, quizás ese JS esté afectando en este caso concreto, porque al darle a clonar del 1, pues te dando error. Por lo tanto, no es culpa de Automator. No culpéis a la gente. si <risa> ¿Sí veis? No, pero la tensión, a ver si pasa. No, pero yo creo que el problema es que, no, no, que no. ya se queda ahí. No, pues sí la... la extensión, que no voy a desactivar, que funciona muy bien. Luego oculto cosas y se ven. <risa> pues ahora lo blu todo. Nada, esta funciona muy bien. eh Y eso. No, si de hecho ni he dado aquí a guardar, así que. Vale, pues ahora lo que quiero es que pongáis ejemplos. Una extra también, pues si vas a Zapier, te dice conecta esta app con esta otra. Y izquierda, disparador. Doble P tiene derecha gatillo. ¿Tiene... La... Yo diría que no. ¿Y posta poco tiene, ¿no? O ojo, es la. No. Yo te lo hago como Entonces, eh, espera, espera. a ver, tiene webhooks, pero eso no no te permite A ver. si venimos aquí. Y venimos aquí a. Ahora la idea es que vayáis proponiendo, que hagamos, que busquemos, porque al final os puedo poner 200.000 ejemplos, ¿vale? Pero simplemente sean ejemplos que podéis ver en YouTube, ¿vale? Entonces aquí la idea es que probemos y pensemos a ver opciones o qué podemos hacer. Entonces vamos a probar esa que has dicho el webhook. Otra cosa que te permite, que es lo que habíamos dicho antes, es. Depende cómo quieras utilizar los, las automatizaciones. Esto es solo de Automator en este caso, por eso tampoco quiero entrar muy en profundidad. Pero bueno, te dice si el usuario está conectado, si es anónimo, si es para todos los usuarios. Aquí te dice si quieres que sea de forma manual, en plan, cada vez que tú pulsas un botón, que esa automatización funcione. Porque lo que estás poniendo es en plan, bueno, genérico. Entonces, bueno. Vamos a probar el de Webhook. Pero tú quieres en acciones, ¿no? Enviar información a Webhook y esto es lo que te da. Sí, ahí podría mandar un Webhook de, de Webhook. No, pero me refiero <risa> que aquí... Pero esto es para enviar información a... Entonces, lo que voy es que aquí no podemos editar nada que no sea de aquí. O sea, no te permite añadir ningún tipo de archivo, ni desarrollo, ni código, ni... No, no, no te importa. O sea, sí. ¿Micro? ¿Qué? ¿Qué son, no? ¿Micro? Ah. ¿Micro? De nada, eh, gente de casa. ¿Quién son vosotros? Dónde va, ¿Hace siempre. Si me, puedo, me pongo, a pensar, me pesado me Que puedes hacerlo el web... o sea, tú en, en una cosa muy útil, uh -huh. que yo suelo hacer, digo yo, es eh, crear una aplicación dentro de Slack y te crea un webhook web personalizado para que le mandes notificación en un canal cuando pasa algo entonces Mira. es muy útil porque por ejemplo si te compran internet una tienda pues tienes tu empresa la tienda pues te llega a comprar o tal uh -huh. y entonces eso se hace con aplicaciones te da una URL huejo que ya automáticamente se manda a un canal claro pero es lo que te digo el problema que tienes no, ahí no, de, entonces si tú la pones arriba vete un ¿La, URL? la URL se la pondría ahí el récord de forma sería JSON y el body <risa> para abajo el header será el fiel me imagino el text, poner en key text, txt, te... Aquí, ¿Aquí? Sí. No, no, en el s Text, -E y a la derecha le pone el valor. Nuevo pedido, no sé qué. Vale. Y eso ya le manda a, a Slack que a su vez. Vale. O sea, realmente esto funcionaría como un área de texto. Sí que el futuro claro, que lo pone... Es lo que te decía, que en este caso el problema que tenemos con este addon, en estos momentos, que igual en un futuro lo cambian, <coughs> es que no podemos editar el body. O sea, no podemos hacer nada más que esto. No, pero el body es ese valor. Claro, pero solo tienes esto. O sea, me refiero que todo no. lo tienes que hacer aquí. Pero si tienes variable ahí... Sí, ¿no? sí, pero me refiero que toda la, la funcionalidad la tienes que hacer ahí. Sí, es lo sí. que comenta es que si tú vas aquí a escenarios que no podemos comparar Automator <risas> con Make, ¿vale? Son... Muy diferentes. Yo tengo puesto, mira, cuando alguien compre en el WordPress, pues haces todo esto. Uh -huh. Y tengo esa parte del de Slack. Vale, que te veis, a el Slack. ¿no? Vale, entonces yo cuando empieza la automatización, digo, envío un mensaje a Slack. Uh -huh. Y entonces le pongo todo esto. Te ha currado. Entonces, esto lo que hace es, cuando una actualización, cuando se, en este caso se hace una venta, que podría ser aquí. Cuando se haga una venta de WooCommerce, envía un, web, un, un dato aquí. O sea, la información de la venta, aquí. Entonces, en este caso, lo llevamos aquí para hacer más cosas. Sí, yo te no entiendo. Y entonces, aquí yo lo que hago es nueva venta, el producto me lo coge del WordPress, el precio, el cliente, todo lo que te manda ese, ese Webhook, ¿vale? Y yo luego aquí le pongo automatizaciones. Si no hay nada aquí abajo, tenemos un problema. ¿Vale? Entonces, en el Slack te pone este texto y debajo te pone, aquí tienen que pasar cosas. Entonces, a medida que van pasando cosas, por ejemplo, primero empieza aquí arriba y va Active Campaign y quiere el contacto en Active Campaign. Quien dice Active Campaign dice MailChimp o MailPoet sí, desde así. Automator, por ejemplo, me envía un mensaje a Slack y dice: hemos añadido el contacto, actualizado el contacto en Active Campaign y le hemos añadido la etiqueta por la que corresponde. Si da error, salta por aquí abajo y dice: esto no funciona, estate atento. Entonces, por cada uno de los pasos va enviando esa información para yo saber qué va pasando. Entonces, en el Slack simplemente te pone el listado de lo que ha pasado. Entonces, si tú ves todos los checks verdes y dices, pues está, todo bien. Y también metes Holden ¿no? Para facturar. Y Holded, a crear las facturas. Claro, todo esto que estamos viendo aquí son herramientas externas. ¿Qué quiere decir eso? Que podéis mezclar, decir, joder, aquí puedo hacer cosas muy interesantes sin código, internamente, y el último paso es un webhook, y me voy fuera y sigo la automatización por fuera. Eso también es opción, pero también puedes hacer el hecho de conectarte a Wordpress desde fuera y actualizar un campo concreto. En este caso, este campo que le creé. Pero todo esto es exactamente lo mismo, ya sea desde un lado o desde otro. Lo que damos son disparadores y acciones. Y tened en cuenta que los disparadores y demás lo vais a ver en muchos sitios diferentes. Por ejemplo, utilizáis Active Campaign o MailerLite, tú puedes, o Mailchimp te digo, también tienes, quiero que inicies este workflow, esta automatización. Entonces, MailerLite, por ejemplo, os hablo de MailerLite porque es el que conozco, ¿vale? Si tú vas a Pricing, te dice, si pagas el advance, tengo multiple triggers in automation. Esto es, si estás en el business, te dice... Puedes un gatillo, un disparador y las acciones. Pero si estás en este que pagas más, tienes tantos disparadores como quieras. Porque quizás tienes para diferentes disparadores el mismo workflow. Tipo, si compra este producto, o este, o este, o este, quiero que haga la misma automatización. En este caso solo lo puedes con el advance. Pero esta parte es la teoría que tenéis que llevaros de aquí. Que entendáis qué es esto de triggers en una automatización, qué significa multiple, ¿Lo necesito no lo necesito? ¿Merece la pena tener tres automatizaciones diferentes con el mismo cuerpo o no? ¿O pago un extra más? Lo tengo en uno. O esto que está aquí, si me doy cuenta que MailerLite tiene una API y lo hago todo desde aquí, me sale más barato. Porque desde aquí digo, ah, si me puedo conectar yo con MailerLite porque tiene el addon, Le digo, y después de toda esta automatización, vete a MailerLite y dispara esta automatización allí y esos gatillos en Mailer MailerLite los disparas desde aquí o desde Automator o desde donde sea y puedes ir conectando cosas y pasando cosas, pero todo se basa en un disparador con acciones y quizás este de aquí se convierte en un disparador de otra automatización que es lo que habíamos visto aquí, no hay uno aquí con más cosas Este tenía varias. ¿no? Tenemos un disparador con acciones, pero podemos terminar aquí con un webhook y seguir esta automatización desde make o desde otro sitio. Entonces, este webhook se convertiría en el disparador del otro. Más preguntas. ¿O ejemplos que queréis ver? ¿Podemos probar? ¿Podemos intentar? Eh. ¿O...? Preguntas que tenéis de automatización de... Tengo esta situación, ¿cómo harías? Y, eh, bueno, te quería preguntar si el automator se integra con Slack y con Discord. Con Slack hemos visto que no, y Discord me parece que tampoco. No directamente. Claro, otra vez. ¿Vale? Vale. Me refiero, hemos visto que aquí no existe ese Adobe, Igual si lo pedís, os lo crean. Pero ahora ya sabéis cómo coger esa información, llevarla a un make, y desde ahí... Llevarlo al Discord o al Slack o donde tú quieras. No sé si eso queda claro. Sí. Vale, entonces, digamos que la limitación que estáis encontrando aquí, que ya sabéis por qué, tenéis otra solución, no code. Otra cosa es que tú eres el programar y dices, pues me creo yo la API de... ¿Qué tiempo de vida tiene Automator? ¿En qué sentido? ¿Cuánto lleva? ¿De ah, lleva? De... lleva muchos años. Automator como tal no llevará mucho, no te, pues no te sé decir, tres años, no te sé decir, pero son los mismos creadores que GamiPress, y GamiPress lleva muchos años. Pues a ver, la evolución, el mantenimiento... Sí, me refiero a que GamiPress lleva muchísimos años, es uno de los más utilizados para dar gamificación y puntos y demás, y luego se dieron cuenta que ellos ya creaban automatizaciones internas para dar puntos y quitar y dar rangos y demás, y se dieron cuenta, pues vamos a hacer un plugin que sea para conectar otros plugins y de ahí salió Automator, pero... O sea, es un equipo que es a lo que se dedica. Entonces, teóricamente no debería desaparecer. Pero estamos viendo las limitaciones que tenemos aquí, que no tenemos todo lo que igual en ese caso concreto necesitamos. Ya antes comentaba David, ah, pero con este plugin nos podemos ahorrar el típico plugin de retraso de tres días para enviar el cupón. Sí, incluso, por ejemplo, el típico plugin de cuando posteo un, un artículo que envío un tweet pues también lo podemos hacer desde aquí pero ahora también sabéis que también podéis utilizar Make o cualquier otra herramienta también para hacer eso vale y si veis aquí hay muchísimas opciones qué es lo que tendríais que mirar joder qué opciones me da con Twitter pues vienes a Twitter y dices a ver con Twitter me deja ningún trigger qué quiere decir eso ¿Por qué creéis que es eso? ¿Pero? ¿Por qué creéis que es eso? ¿O porque el Twitter pasa de por la... Vale, en este caso Twitter pues no es muy fácil en esos casos y dice yo no tengo ningún dato de primeras. ¿Vale? Entonces, se puede hackear el sistema como hay muchas herramientas que lo hacen, en el sentido de me das acceso a tu usuario y ya desde ahí ya puedo ver yo cosas. ¿Vale? No es lo ideal que déis acceso a vuestro usuario, ¿vale? Pero se podría hacer. Entonces te dice, por ahora podemos enviar un tweet. Quizás en un futuro pues permita crear hilos, o yo qué sé, montar un directo, o yo qué sé, las opciones que te pueda dar Twitter. ¿no? Pero desde aquí podéis ver. Pero si vamos aquí... Y integrations Twitter... Aquí tenemos todos los módulos, y ya empezáis a entender triggers, Anaxion, miramos triggers y aquí tenemos muchos triggers. Entonces, de repente, la culpa ya no es de Twitter. Twitter sí que te deja tener triggers, pero quizás no han desarrollado esos triggers. ¿Por qué? Porque son un grupo pequeño de desarrolladores y irán a mí lo único que me piden es enviar tweets. ¿Vale? Entonces, ahí podéis pedirlo, podéis desarrollarlo vosotros o podéis conectarlo con Make en este caso, o Zapier o lo que sea, y hacerlo. ¿Vale? Entonces, también tenemos acciones. En el otro era crear un tweet, aquí te deja hacer más cosas. ¿Vale? Entonces, tenéis que entender que a veces, pues sí, que Automator, como os he dicho, es un medio para explicaros las automatizaciones con WordPress, ¿vale? Pero es un medio. Entonces, igual que esto, puedes mirar cualquier otro addon e ir viendo lo que tiene. Y con Zapier es lo mismo. Si veis los iconos, ya veis que el de la izquierda es el trigger, el de la derecha es la acción. Entonces, aquí dice, se envía un email vía Gmail ¿vale? cuando se envía o se rellena un nuevo formulario. Entonces aquí, formularios de Google, email, email, Spreadsheet. vale. Entonces van pasando cosas, pero la base es exactamente la misma. Entonces por aquí aquí tenía, por ejemplo, ¿vale? cuando se crea un nuevo usuario en WordPress, envíamelo a MailerLite. Esto es un ejemplo. O cuando hay un nuevo post, ponme un tweet. Pues ahora, igual en vez de pagar Zapier, que igual había alguien que pagaba Zapier, solo para esto, eh, joder, si me instalo este, y ya está. Y me sirve para otras cosas. ¿Vale? Entonces, lo que quiero es eso, que saquéis el triggers y actions, ¿vale? Es la base de todo. Y los filters, si veis aquí, pone triggers, action, and filters. Y los filtros para decir que sí, que no, ¿vale? Es cinco estrellas de valoración, es su primera compra, todo lo estamos validando, pero le hago un filtro de. Ojo, cuidado, si es un usuario de tipo suscriptor, entonces no. Pero si es de tipo cliente, entonces no se me lo inventa. ¿eh? Entonces sí, entonces, podemos ir creando filtros. Y podéis hacer cosas muy avanzadas como esto o cosas muy sencillitas como hemos visto antes que era lo más básico. Por ejemplo, esto. Tipo, cuando os haga un pago en Stripe y le filtro que es el producto Consultoría Pro, quiero que me envíes un mensaje a Slack. Diciendo que había una nueva venta de consultoría pro, el precio y el cliente. Entonces, podéis hacer cosas muy sencillitas o muy avanzadas. Entonces, aquí sería, quiero recibir una notificación, la forma de pensar. De cada vez que tengo una venta, ¿qué es lo siguiente que tendréis que pensar? O sea, la cosa es, yo quiero recibir una notificación, al final de la punta es recibir una notificación en Slack, diciéndome que había una nueva venta, por cuánto y quién. Ahora, ¿qué es lo que tendréis que pensar? ¿Cuál es el disparador. tendréis que pensar todos los demás pasos. Lo ideal sería un paso. Si no hay otra, pues igual tenéis que hacer varios pasos. Como hemos visto antes con AirTable, es que si no hago estos pasos extra, me recrea tantos, tantos registros como haya, porque no hay un filtro. Entonces tenéis que empezar a, ¿cómo puedo filtrar esto? Vale, hago este filtro ya, pero, pero no hay todo el otro. O el otro ¿vale? Entonces, el primero que sería, ¿quién me va a dar los datos que quiero? Entonces, ¿quién me va a dar los datos de nueva venta? ¿Quién? ¿Cuánto? WooCommerce. WooCommerce. O o si traéis cualquier otra, pues otra. Yo, por ejemplo, uso MemberPress, para lo que es las membresías de usuario, cursos y demás. Entonces, el webhook que habéis visto de la venta, ese webhook lo envía a MemberPress, con todos los datos del usuario, con todos los datos de la venta, de qué es lo que he comprado, los metadatas del curso de lo que he comprado. Entonces tenéis que pensar siempre qué es lo que quiero conseguir, quién me lo va a dar. Y ahora qué pasos tengo que seguir para que me lo dé. A veces será así y a veces será más separado hasta el final. Y podréis complicaros hasta el infinito. Entonces, ejemplos, hay muchos, pero por ejemplo, tenemos aquí el de reserva, que este puede ver bien para ver los dos pasos, ¿no? Yo digo, quiero que me avise una nueva reserva que han hecho a través de Kalely. Kalely es una herramienta que permite hacer reservas de forma sencilla. Son dos pasos. Pero lo pones y dices, ah, oh, no, me faltan datos. ¿Por qué me faltan datos? Porque esta, la información que saca, no me está sacando quién es la persona invitada. O sea, la información que está dando es cuándo es el evento y qué evento es. Y entonces tengo que ir a calelli si veis aquí pone... Conseguir un evento, ese evento es este de aquí, ¿vale? que es la idea. Luego tengo que ir a otra acción que es, dime qué asistentes están yendo a ese evento ¿vale? y quiero que me cojas el email. ¿Cómo sé qué evento es? Porque de este que está ahí votando le estoy cogiendo la URL que es lo que me pide. Y entonces este de aquí me saca la información suficiente para decir cuál es el evento que estáis votando, cuándo empieza y el nombre de la persona que me lo da el que está aquí oculto. Este. ¿Vale? Pero tenéis que pensar, tenéis que extrapolar un paso por encima y pensar esos pasos, esa forma de hacer. Porque a veces puede ser un paso y otras más. Y también podríais decir, no, no, ahora quiero filtrar por tipo de evento y si el evento es X, manda este mensaje a este canal si el evento es sí, manda este mensaje a este otro canal, ¿Vale? Pero lo digo, disparadores y acciones. Puede haber muchas acciones o puede haber muy pocas. Ejemplo de muchas es, pues eso. ¿Cómo se hace esto cuando hablo de productividad? Lo primero de todo es saber vuestros procesos. Entonces, ¿cuál es el proceso? Cuando hay una nueva venta, que es este de aquí, ¿qué quiero que ocurra? Vale, le tengo que añadir a la lista de email para que empiece en este caso en Active campaign una automatización dando la bienvenida al curso o al producto que ha comprado y diciendo esto y diciendo lo otro. Vale, pero entonces, ¿cómo sé a qué automatización dentro de ActiveCampaign le tengo que enviar? Coño, pues tendré que ver qué es lo que ha comprado y entonces añadirle una etiqueta y el disparador de esa automatización es la etiqueta. Entonces ya tengo que ir creando todos estos pasos. Entonces, de repente alguien dirá, Joder, bueno, para llegar aquí, de añadirle la etiqueta, ¿por qué están estos pasos? ¿Por qué está Irtibola ahí en medio? ¿A alguien se le ocurre? Porque en este caso, si yo lo que quiero es añadir o actualizar un contacto que ya está en ActiveCampaign y añadirle la etiqueta concreta para que así le empiece la automatización de ese producto concreto. O sea, si ha comprado el curso Y que no le lleguen emails, el curso X. Entonces, estos dos pasos, ¿por qué están ahí? Esto lo vais a tener que pensar vosotros y os vais a pelear con ello y demás. Para que no haya redundancias. ¿Alguna idea? ¿Alguien que más o menos se está acercando? No. La venta está hecha. Ten en cuenta que la venta viene de aquí. Aquí ya se ha producido la venta. se los manda a la venta, datos de cliente que ha comprado, cuánto ha costado, su usuario, ID, ¿Y el producto, ha comprado? producto, todo eso lo manda, el producto está en MemberPress en este caso y todos los datos lo tiene MemberPress en el Wordpress y te lo envía todo. Para ver si te ha dado permiso de contacto? No. Para ver si la primera vez que compra o no al usuario y, y en función a eso. No, lo que quiero es añadir una etiqueta, eso es lo único que quiero hacer. Entonces, ¿cuál es el problema? Es lo que habíamos dicho antes con Airtable. Si veis, un mismo problema se puede plantear en muchos sitios de forma diferente, pero la raíz es exactamente la misma. problema que tenemos? Que el módulo, en este caso, en make, te dice que para añadir la etiqueta me tienes que dar la id de la etiqueta. Y entonces te... en i, bueno, iba a decir... ¿Por qué? Porque ese dato no lo tienes en ningún lado. O sea, ese dato no lo tiene MemberPress. Tú tienes la ID del producto en WooCommerce o en MemberPress o lo que sea. Tienes la ID de ese producto en WordPress, pero no la ID de la etiqueta. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hice? Creamos un Airtable con todos los productos y una de las columnas del producto es la etiqueta que le quiero añadir. ¿Eso se entiende? Y estos os los vais a encontrar. Ya os lo digo yo. Ahí ya dependes mucho de que la herramienta que estés usando te permita añadir categorías a ese producto, porque en WooCommerce quizás puedes, pero quizás en MemberPress no te permita añadir categorías a los cursos, me lo estoy inventando, ¿vale? Y luego, dónde quieres tener la información y que sea tu fuente fiable. En WordPress, en el que ver la información quizás no es tan fácil como venir aquí a archivo y decir, vale, tenemos un curso que es a text, ¿vale? Pero vamos a coger este que tiene datos, el curso de Zapier, ¿Vale? Todavía no se ha vendido nada, este tipo de automatizar, Membership ID, esta es la membresía que le he dado en MemberPress, es esta, y la etiqueta de ActiveCampaign. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿A ¿Alguien se le ocurre? Hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Buscamos un contacto, en este caso pone el contacto en ActiveCampaign, pero venimos. A AirTable le pone Get producto. Búscame un producto donde producto sea el título del curso, que va a ser exactamente igual que este. ¿Vale? Y entonces, una vez que estoy ahí y tengo ese dato, todos los datos, todas las columnas de ese, entonces quiero aquí hacer un filtro y, o bueno, aquí directamente lo añade, está cogiendo Active campaign tag id que es la columna, y si no hay ningún problema lo pone aquí, si hay algún problema por lo que sea, me da el error y me da la información del error. ¿Vale? Pero si veis, a veces tenemos que añadir pasos de por medio. Esta misma situación era la anterior, y si ahora vamos a otro ejemplo totalmente diferente, que es? Oye, pero ahora yo quiero hacer una factura legal, pero esa factura varía dependiendo del producto que haya comprado, dependiendo si ha se si ha autorizado cupones o no, y todas esas cosas, ¿vale? Entonces, en este caso te vas a Holded, que es la herramienta que estoy usando, y empiezas con los mismos problemas, los mismos problemas que hemos visto antes. Automator Pro te decía que en Twitter solo podían ver un post, sin embargo Make te permitía hacer muchas cosas. En este caso, el módulo de Holded te permite hacer unas cosas que quizás no se adaptan justo a lo que necesitas. entonces empiezas con lo mismo. Vale, creo que me listes los contactos que existen en Holded me vayas por todos, cada uno de ellos, y aquí tengo un filtro de si existe o no existe. Mientras no existe, esto se va a estar repitiendo. Y si existe, de repente va a saltar al otro. Y entonces aquí le voy a poner una variable, ¿vale? que es el código del contacto es este. ¿Por qué necesitamos esa variable? Porque luego coge la variable aquí. O sea, esto ya es más avanzado. ¿eh? Prefiero que de la parte sencilla que era, yo vendo una cosa y me crea una factura, Empezamos a poner pasos, y más pasos, y más pasos. Y hay veces que tendréis que de decidir si merece la pena hacer esto o merece la pena hacer un desarrollo a medida. Pero claro, cuando tú sabes, es muy fácil. Si yo, por ejemplo, puedo hacer un desarrollo a medida, no soy programador per se, pero bueno, he hecho cosas con las APIs he conseguido hacer cosas. Pero yo como emprendedor digo, pero si yo ahora quiero delegar mi trabajo a otro, si yo ahora quiero delegárselo a un asistente virtual, le digo, ahora tú te vas a encargar de esto, aquí tienes automatizaciones, va a ser todo automático. Si hay algún problema, está aquí, que si más o menos sabes, te puedes... No, ahora tienes que hacer código y cambiar todo esto. Entonces, el perfil de esa persona me va a salir por un ojo. Si no quiero hacerlo yo, tendría que volver yo a desarrollar a medida. Entonces, a veces hay que valorar el objetivo. Es como, yo puedo hacer una web con desarrollo a medida, porque me gusta, pero si luego quiero delegar, ahora voy a contratar a alguien para que cambie la landing, no le puedes decir, sí, vas a bajarte el visual code, vas a editarlo, vas a hacerlo con git, vas a hacer un push... ¿Sabes? Siempre hay que... Por eso a veces cuando dicen un elemento, tal funciona muy bien. Si es justo, se ajusta lo que vas a usar, si no... Entonces, como ahí son muchos pasos para hacer algo. Pero ¿qué tiene de bonito esto? Que puedes hacer cosas muy chulas. Entonces voy a enseñar un ejemplo de cosa muy chula, que esto está chulo, que te haga la factura, solo que mira que de vueltas para que haga la factura. Porque encima, en Holded, Tal y como está desarrollado, por sus módulos no te da la opción de crear una factura. Porque es un documento y tienen tantos tipos de documentos que no tienen un módulo desarrollado para hacerlo. Pero tú te lo puedes desarrollar y si sabes de código, puedes crear ese código dentro de aquí y la persona puede ir creando tantas automatizaciones como quiera y utilizar el código que has hecho. Entonces es una forma de, no te preocupes, it, yo me creo la automatización en el módulo, con, con la API, pero le facilito la vida a la persona que viene atrás y simplemente rellenando esto funciona. Entonces, ¿qué es la cosa chula? Que yo quería añadir gamificación. ¿Hay algún plugin de gamificación para WordPress? Gamipres. Demasiado pronto lo has dicho, les quería dejar pensar. <risa> Gamipress. Que son los mismos creadores, pura casualidad, no me pagan. Gamipress, ¿vale? Entonces funciona. Pero yo no quería usar GAMIPRESS. Quería hacerlo yo, aprender, programar, tal... Entonces dije, vale, pues voy a hacer gamificación, pero que los datos estén en Airtable. Y la base de datos de la gamificación va a ser Airtable. Entonces voy a empezar a automatizar. Entonces, este tipo empieza. Vale, me voy a Airtable y busco todas las personas que hay. Y me añado una variable, ¿vale? Entonces, en personas, busco. Si veis, es todo el rato lo mismo. Busco por email el email de la persona que me ha comprado. En este caso es email, anteriormente habíamos puesto usuario, ¿vale? Depende de lo que estéis buscando. Una vez que me lo ha encontrado, quiero que me añadas la variable. Quiero guardar la ID, que es el registro de esa persona en Airtable, porque lo necesito. Que era el problema que teníamos antes, que si no tienes la ID, tienes un problema. Vale, me la guardo. Y empieza un router. El tipo no existe. Esto es, por aquí ha pasado en blanco, no hay dato, entonces dices, ah, si no existe, me lo creas, que es lo que hemos dicho antes, que no te lo duplique, no tienes que comprobar que no exista. Me lo creas y ahora que me lo has creado, quiero que me guardes la variable, porque esta variable todavía estaba vacía porque no existía antes. Y luego dices, oye, búscame ese usuario en WordPress y quiero que lo actualices el dato, ¿vale? que es la id. Entonces, si antes me has usado Airtable para que sea el centro de control para saber cuál es la etiqueta de Active campaign, ahora lo que estoy diciendo es guárdame la ID de, este, de esta persona de lo que es Airtable en la base de datos de WordPress. Porque así cada vez que estoy desarrollando en WordPress y tengo que hacer una llamada a la API que había dicho antes, que había creado para Airtable, el dato ya lo tengo aquí. No tengo que hacer una búsqueda en Airtable, filtrar, ya lo estoy haciendo aquí todo ese trabajo. Pues guardamos, lo dejamos de guardadico y mando un mensaje. Venga, a tope, hemos creado a la persona en Airtable y le hemos añadido el dato a Wordpress. <coughs> Todo funciona bien. Entonces, ¿aquí qué hace? Coge la variable. Porque lo hay siempre, vais a tener problemas. ¿Qué problemas tenemos? Que en Make, en este caso, en Automator, es otro caso, es que cuando tú estás por aquí arriba, lo que este genera no lo puedes coger aquí. Entonces tienes que en una variable para luego recuperarla aquí. Entonces vuelves por aquí y dices, vale, vamos a añadirle un grupo. vale. Entonces va a personas y si no tiene grupo, le añadimos un grupo. ¿Qué es para mí un grupo? Una persona es un miembro que ha comprado una membresía y otra persona es un cliente que ha un curso suelto, una plantilla o algo suelto. Y le mandamos al Slack. Pero si veis esto al rato, ¿qué necesito? Ah, agruparlo por, o poner una categoría en Airtable para que se agrupe. Vamos a hacerlo. Ah, que ahora tengo que ver si ha utilizado un cupón o no, es lo mismo, oye, en el cupón había algo o no, no es igual a cero, de 1 y das, pues adelante, ha usado cupón, venga, vamos al cupón, oye mira, búscame la tabla de cupones, si veis exactamente lo mismo, busca columna cupón, el nombre del cupón, todo el rato es lo mismo, es de afiliado, o sea, existe, entonces lo que quiero es que me hagas la relación entre los dos quién ha referido a quién, quién ha sido referido, y quiero que le des los ProCoins, que es la gamificación. Y se la damos. Luego sigue por aquí abajo y dice búscame el producto, ¿vale? porque tengo una tabla de producto, como hemos visto antes, y en este caso, ¿qué dato queremos? La ID de ese producto en Holder. Porque si luego queremos hacer la factura, quiero saber la ID de ese producto. Y eso es lo que hemos visto antes. ¿Qué es esto? El product ID y el hold. Entonces, si seguimos por aquí, vale, me guardas la variable, me registras el pago en el table para saber quién ha pagado, cuántos ha pagado y luego hacer las sumas y demás, y le das un 5% en gamificación. Entonces, automatizar es fácil. Sí. Pero ese de todos ha venido perfecto. Sí, y no puedo decir lo que sí por los que sí, ¿vale? Porque sí, es fácil, y no tienes que programar, pero o tienes la lógica de programar, o muchas cosas no vas a tener ni idea de cómo hacerlo. La lógica, ¿qué es una variable? ¿Qué es un objeto? ¿Dónde guardo qué? Hostia, puedo usar table como una base de datos, ¿qué guay? Entonces, cuando os metáis con, con lo que es automatizar, os diría, como he dicho antes, el fin, el disparador y a empezar a jugar cuántos pasos necesitáis para llegar ahí. Entonces, Make es un medio, Automator es un medio, Airtable es un medio para poder conseguir eso, podría tenerlo en un Excel, podría tenerlo en una base de datos como tal y ir allí, pero prefiero utilizar Airtable porque realmente usarlo es muy fácil. Podría hacer cualquier otra cosa, en vez de Holded podría hacer tal o podría hacer cual, ¿vale? ahí ya tendréis que ir jugando con eso. Entonces, eh, ejemplos, pues podemos ver 100.000, ¿vale? Con compras, con Caleli, por ejemplo este Caleli, por lo mismo, Caleli. Oye, mira, cuando alguien registra algo en Caleli, como hemos visto antes, de envía un, una notificación, en este caso quiero que, si es una reunión pro, quiero que me crees un ataque, una, una tarea en ClickUp, ¿vale? Que es simplemente para yo saber que tengo una reunión. Le pongo el nombre, reunión pro con la otra persona, me la asigno a mí, y le digo que son 80 minutos. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que dices, vale, ya tengo el tiempo estimado en ClickUp, y entonces ya veo la carga de trabajo, y ya lo tengo ahí. No lo tengo que hacer de forma manual. No me crea el evento Calendly en calendario, y sin embargo, en ClickUp no me aparece esa tarea. Pero claro, esto simplemente es porque yo necesitaba ver la carga de trabajo de ese día. Pero ahora digo, oh, ojo, cuidado, porque si es una consultoría pro, ¿vale? la reunión realmente es una reunión de una hora que pasa un enlace para tener una reunión y ya está. Pero la consultoría pro es de pago. Es la que contratan directamente en mi página web. Entonces, yo aquí no necesito solo una tarea y ya está. Aquí tengo que hacer cosas. Entonces digo, oye, créame la consultoría pro. Consultoría pro con el nombre, tal. Pero ahora son 140 minutos, que son 120 minutos, más 20 minutos extra de antes y después. Pero ahora quiero que me crees una tarea para crear el documento en Notion. ¿Alguna idea de por qué hago esto? Para registrar los datos de la consultoría. La cosa es, ojalá Notion me permitiese crear este documento de forma automática. Pero no me deja. Sí que puedes crear un documento pero yo tengo una plantilla con sus páginas, donde tiene todas las sesiones, donde tiene toda la información, donde tiene información añadida, y por ahora Announsion no me permite. decir, duplícame este documento con todos sus do, eh, documentos internos, y encima envía un email a esta persona y se lo compartes. Eso sería lo ideal, pero todavía no puedo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me creo una tarea, entonces sé que la tengo que hacer. Lo mismo, ¿qué es lo que hago? Nombre, los datos del cliente, le digo que es un día después de cuando se ha creado esta tarea, para mañana, para que si yo ahora imaginate que ahora mismo alguien lo hace. Y yo me conecto mañana y me pone, tienes esta tarea sin hacer. Y va retrasada porque era de ayer. Pues eso no es bueno psicológicamente. Entonces no lo pongo para el día siguiente y así al día siguiente no estás sin hacer. La tienes que hacer hoy. ¿Vale? Tenéis que cuidaros mentalmente. Lo ideal sería que aquí me permitiese decir, no, si es fin de semana ponlo para el lunes. Pero no he visto la forma. ¿Vale? Pero bueno. Que sepáis que esto tenéis que tenerlo en cuenta. ¿Cuánto tiempo? Pues 15 minutos es lo que estimo. Y lo mismo con la factura crear y enviar. Entonces, por ahora no tengo muchos clientes en plan 10 consultorías al día. No estaría aquí. ¿vale? Pero por ahora no lo tengo. No tengo tanto trabajo. Entonces la factura la hago a mano. ¿Por qué? Porque así reviso que los datos que ha puesto de facturación está bien. Porque cada uno pone algunas cosas que madre mía. ¿Qué ocurrirá cuando me fíe o diga es mejor que una de cada diez vaya mal y arreglarlo, que tener que hacerlo a mano. ¿Qué creéis que va a pasar? Que en la mm. Aquí. Que, que, que se creara la, la factura automáticamente con el módulo holder que había creado y utilizaré esa, esa automatización. En el sentido de, ¿yo ahora mismo podría automatizar eso? Ya hemos visto que sí, que podría automatizar la factura y demás. Si usáis factura directa también, muchas herramientas te dejan. No lo hago ahora mismo, ¿por qué? Porque por ahora, pues, los que he visto me ponen la facturación mal y luego me toca editarla y no tengo tantos clientes ahora mismo. Entonces, ahora mismo lo dejo así. ¿En un futuro que digo? Pues en un futuro pues lo hago. O aunque sea, podría hacerlo todo, pero dejarlo en borrador. Que no se bien. Vale, entonces no tenéis por qué automatizar todo, a veces igual no queréis automatizar algo. Simplemente saber qué es lo que quiero conseguir. ¿Cuál es todo el proceso? Ah, el proceso. El cliente compra el, la consultoría, ergo, tengo que crear y enviar la factura, revisar que se ha hecho el pago, crearle el documento en Notion, añadir la, la tarea ClickUp para saber la carga de trabajo, todo eso, tengo todo el proceso. Incluso luego el proceso puede seguir después. Enviar email recordatorio un día antes. Eh, enviar un email una hora antes. Siguiente paso. Dar las gracias después del evento. Siguiente paso. Un email cuatro días después para ver cómo le ha ido la consultoría. Todo el proceso. ¿vale? Claro, enviar un email el día antes, lo hace Kalele, automatizado. Una hora antes lo hace Kalele, automatizado. Email de después, no lo tengo hecho, lo suelo hacer la mano, pero podéis automatizarlo. Entonces. Una vez que tienes todo el proceso escrito es más fácil saber qué puedes automatizar y qué no. ¿Vale? Pero al final la base es un gatillo y, y acciones. ¿Puedes, ¿Hay alguna manera de saltarte esa automatización en algún caso en concreto? Podrías poner un filtro. Lo que necesitarías, que es? Es la parte de pensar. Quiero saltarme algún caso. ¿Qué caso? En estos, ¿cómo puedo indicarle a esta automatización que en estos casos me lo quiero saltar? Una etiqueta. Uno, uh, en Calendly lo llamo de esta forma el evento. No. Tendrías que ver en qué. Por ejemplo, que después de la consultoría el cliente ha dicho quiero más o no quiero más o no te vuelvo a contratar que no me ha gustado nada. No vas a hacer el filtro, o sea, no vas a hacer el, el flujo de enviarle un correo, muchas gracias, cuando volvemos a hablar, si te ha dejado claro que claro, no quiero más. Claro, ahí lo que puedes hacer es. Claro, hay 100.000 opciones. Pero lo que puedes hacer es, yo tengo ese registro puesto en Airtable, en Airtable tengo una columna que es un check, entonces puedo hacer una automatización que cada vez que hago un check, se dispara la automatización y entonces le envía el email En plan, está contento, check, y salta la automatización. Podrías hacer eso, pero claro, automáticamente no puedes saber por la respuesta del cliente. O podrías hacer un formulario automático de valora al servicio, y si es mayor de 4, entonces le envío, ¿quieres hacer otra consultoría? Podéis hacerlo, recibir feedback y demás. Y un último ejemplo que quiero poneros antes de cerrar es que, vale, MailerLite te da estadísticas de los emails. Os pues pongo MailerLite porque es lo que usa. Pero no lo agrupa de una forma en la que yo quiero ver cada mes cómo ha ido, o cada año, no puedo jugar con esas estadísticas como yo quiero. Entonces yo quiero enviar esos datos a Airtable, tengo todas las columnas con todos los datos, ya ahí ya puedo hacer filtros, vistas y cosas. Pero no quiero hacerlo a mano. Entonces te creas una automatización y dices, oye, mira, vete a MailerLite, cógeme todas las campañas y por las IDs me las actualizas en, en vale Entonces, en este caso, se si veis, pone Promium, que es mi agencia, y lo he hecho yo porque MailerLite no tiene ese addon. Pero como me sé la API y demás y sé programar, me creo yo el addon y ya funciona. Entonces, lo que hace es, se va a, a la lista de email marketing, a la tabla de email marketing, lo busca por ID, porque aquí está buscando porque aún las IDs, en este caso de MailerLite, y me pone los datos, emails enviados, bla, bla, bla. bla. Y luego en Airtable tengo las fórmulas. Han abierto 5 de 200, dame el porcentaje y todo eso. Y luego después de hacer todo esto, me envía un email, un mensaje a Slack diciendo, Airtable, campaña de estadísticas actualizadas. ¿Vale? Y le enlace a, a justo a esa tabla concreta Airtable. ¿Por qué? Porque este de aquí tengo puesto que lo haga cada lunes a las 4 y media de la mañana. Entonces yo me levanto pronto y cuando me levanto y voy al ordenador y hago la revisión de la semana, esos datos los tengo actualizados automáticamente. Esto es un ejemplo de algo de que puedes hacer. Para los programadores, pues te puedes ir a My Apps, aquí puedes crearte una, trabajas con la API, te creas tus módulos, por ejemplo, coger campañas y, y listo. O sea, podéis programar dentro de Make, que es lo que mola y luego podéis utilizar ese módulo para todas las cosas que vosotros queráis. Entonces, a veces habrá, tendrá lógica que dentro de vuestra programación, ahora no lo tengo abierto, yo tengo puesto que, cuando alguien deje una valoración de un libro en el WordPress, envíame ese dato a Airtable y dale los puntos y hace esto y lo otro. Entonces, yo tengo puesto esa, ese gatillo que es enviarle la información a Make para que haga todo lo demás. ¿Por qué? Porque ese plugin no tiene ese webhook, y Automator, Automator no se conecta con ese plugin, entonces no hay otra forma. Pero si en un futuro Automator lo pone, pues digo, pues no hago código, lo pongo con Automator y ya está. Vale, Simplemente en un ejemplo. Entonces por código podéis hacer también muchas cosas. Por resumir, un gatillo y acciones. Lo principal es conectar el primero con lo último que queréis conseguir. Que en este caso es crear la factura. Y añadir el pago de ese, de, de ese pago que se ha hecho, porque como se ha pagado anteriormente, el punto final era este. Para llegar a eso, pues he tenido que hacer todo esto. Y con esto lo vais a pasar pipa. <risa> automatizando cosas. Bueno, un aplauso. ¿Preguntas? Ah, no, que ya acabo. Ha pasado yo de tiempo.